Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en una review más de uno más de mis complementos El día de hoy les traigo un addon llamado Copper Golem Y como ya muchos sabrán, ayer fueron las votaciones en la Minecraft Live Y ganó el ayay así que fueron eliminados el Copper Golem y el Glare Este addon únicamente traerá el lo que vendría siendo el Copper Golem eh, Si quieren un addon del Glare pues déjenmelo en la caja de comentarios y veré si lo llego a traer. Porque también estoy haciendo y ya mismo a que saco el addon de los 1k. Así que pues sería eso chicos. También cabe aclarar que no necesitas activar ninguno de los juegos experimentales para jugar con este complemento. Ya que jugándolo simplemente en el modo vanilla pues va a funcionar. Cabe aclarar también que el servidor de Discord estará en la descripción. Pero este va a ser uno nuevo, ya que el anterior eh, pues ya no lo voy a usar porque me he cambiado de servidor y aparte algunas funciones estaban mal. Por ejemplo la verificación no funcionaba tan bien, así que eh, el link estará en la descripción. Continuemos. Bueno chicos, pues como ya muchos conocerán lo que vendría siendo el Copper Golem, era un mob que iba a ser añadido pero que fue descalificado. Este tendría una función la cual sería que es un Golem normal, pero él, podría, pues, él le gustaba pulsar los botones. Eh, esta función la logré hacer Con algunas cosas Y ya que este addon fue hecho por mí Todo lo hice yo con ayuda del motor De addons llamado Bridge Ese es un programa el cual pues Mucha gente usa y pues me ayudó bastante Y bueno pues cómo sería el crafteo De lo que vendría siendo este golem Primero pensé hacerlo uh, Como invocarlo poniendo un bloque De copper y arriba el pararrayos Pero como que no salía bien Así que el crafteo pues sería este de acá Lo único que tienen que hacer es poner un bloque de copper en el centro eh, En los laterales van a poner Haciendo un lingote de copper y abajo también Y arriba el para rayos Yo voy a sacar las cosas por acá Y voy a entrar a la mesa de crafteo Si ustedes entran en la Dificultad de supervivencia Pueden eh, encontrarlo en el apartado De naturaleza, aquí les va a salir Este de aquí y cuando ustedes lo crafteen Les va a dar este ítem de acá Lo único que tendrían que hacer En este momento sería eh, Ponerlo en el lugar que ustedes quieran pero cabe aclarar que esto de aquí simplemente va a moverse alrededor de donde tú lo coloques y de vez en cuando, aleatoriamente, va a pulsar los botones. Ya que en la en el video de Minecraft decían que él le gustaba, no era obligatoriamente que esa era su función, sino que es de manera random. Así que pues no se preocupen si llega un tiempo y no... No, no pulsa ningún botón o algo así. Entonces, dicho esto, lo único que tendrían que hacer es ponerlo. Y funciona con todos los botones. Tienen todos los tipos de madera. El de la piedra y el de la blackstone. Y de las maderas del nether. Así que pues funciona con todos los botones. Ojo, esto no activa palancas. Ya que en el video de la Minecraft Live solo activaba botones. Entonces, dicho esto, ahora sí lo ponemos. Y como ven, pues él va a ir y va a pulsar el botón. De esta manera pues ya lo va a pulsar y si se queda ahí va a seguir presionando el botón, pero si él, él se mueve, yo lo voy a mover un poquito, él va a desactivar el botón y de manera random ya cuando, cuando él quiera va a volver a activar el botón, como ven. Y pues este cuenta con una animación de estar quieto, él va a estar quieto y llega a un determinado tiempo en el que puede coger y hacer esta animación que van a ver ahorita si es que se quedaba quieto lo suficiente, el suficiente tiempo. Como ven pues menea la cabecita así como en el video cuando lo craftearon los, los de Moyang, y pues eso sería todo. También tiene una animación de caminar pero no acostumbra a caminar mucho ya que él se mantiene cerca de donde hay botones. Voy a quitar por ejemplo esto de acá para ver si él va a activar los, los botones que hay y como ven pues sí va y va activando uno por uno. Así que pues sería más que nada eso, este también se oxidará con el tiempo, eh, voy a sacar ahorita las variantes, tenemos esta que es la normal, tenemos este de aquí que ya es eh, la fase que ya se va oxidando, luego va a pasar a la fase que ya está casi oxidada y en la última fase él ya no se va a mover, va a estar oxidado completamente y pues esa sería la única función. Lo único que va a seguir haciendo sería la animación de estar quieto, pero no se va a mover. Como ven, pues se queda completamente quieto. Si yo lo golpeo, pues se va a quedar igualmente quieto. Y cabe aclarar que estos de acá son eh, resistentes a los proyectiles. Si yo, por ejemplo, en este momento le disparo a uno con una flecha, pues no le va a hacer nada. Ya que son inmunes, ya que es un, es un golem de, de un bloque de cobre, un material bastante resistente. Así que pues va a aguantar. Y si ustedes lo golpean, va a emitir un sonidito pues, de, de cobre. Así que sin más chicos, pues esa sería la review del día de hoy. Es todo por este complemento. El link de descarga lo van a tener directo en la descripción. Y si van a subir una review del complemento, les eh, pediría amablemente que dejaran mi video como link de descarga. Ya que de esta manera me apoyarías. Y pues nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.